Llegaron los dinos argentinos a Temayquén. Venía a conocer a Chubutisaurus y otros dinosaurios patagónicos que vivieron en nuestro país. Temayquén.